Hay un dicho atribuido al Buda, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y la, los mecanismos a través de los cuales el dolor se convierte en sufrimiento, son mecanismos que nosotros los que sufrimos eh, estamos activando y generando, somos partícipes por eso es opcional y en, eh, durante las nueve semanas de este curso de la práctica de Tonglen estaremos entendiendo cómo es que un dolor se convierte en sufrimiento y qué nosotros podríamos hacer cuando ya estamos sufriendo eh, el sufrimiento eh, y el dolor en la vida eh, nos llegan en, con mucha abundancia en distintos momentos más otros momentos menos pero es un recurso que eh, con frecuencia encontramos en la vida y en este curso aprendemos a obre, aprovechar este recurso que son las situaciones difíciles las eh, las confrontaciones en la familia las enfermedades las pérdidas y todas las formas que podemos imaginar de sufrimiento y ver en qué sentido pueden ser materia prima para eh, aprender a extender nuestro corazón hacia otros aprender a nosotros mismos no pasar de dolor a sufrimiento sino eh, aplicar sabiduría, aplicar este método de la meditación para que en el momento en que hay dolor en la vida eh, sabemos no solo afrontarlo, sino utilizarlo para eh, generar compasión, para extender nuestra sabiduría y al mismo tiempo aprender cómo nosotros mismos podemos manejar las situaciones difíciles. Y la práctica de Tonglen es una práctica que durante siglos se mantuvo eh, secreto o cerrado, se, se, se limitó el acceso en el Tíbet. Y en recientes siglos, eh, maestros han encontrado formas de presentar o abrir acceso a esta herramienta eh, para que sea algo que todos eh, podemos usar para, para sanarnos de sufrimiento y hacer que el sufrimiento sea, sea combustible para avanzar en el camino. También la práctica de Tonglen, eh, que es una práctica, eh, práctica que no es, se usa solo para nuestros sufrimientos, sino nos da algo que nosotros podemos hacer cuando tenemos otros en nuestra vida que queremos ayudar en sus sufrimientos. Y Tonglen quiere decir tomar y dar. Así que tiene este elemento interactivo. Y en las ocasiones en la vida en las que tenemos familiares, tenemos personas queridas que están en situaciones muy difíciles, que son más allá de nuestra capacidad de resolver, ahí tenemos la práctica de Tonglen. Una práctica que nos enseña cómo mantenernos nosotros abiertos frente al sufrimiento de otro, de tal manera que tengamos algo que podemos aportar, aunque aparentemente no hay nada más que aportar. Y en este curso, eh, usando la exploración eh, no solo del método eh, meditativo, sino de toda la filosofía y... El, eh, la comprensión de la vida que el budismo eh, eh, aporta y que está implícito en la práctica de Tonglen para nosotros cultivar nuestra sabiduría eh, para mantenernos abiertos cuando hay sufrimiento y por lo tanto de ir cultivando nuestra sabiduría, una sabiduría que en nuestro caso nos ayuda en no convertir dolor en sufrimiento propio y también que nos da algo para hacer que, que podemos hacer cuando otras personas en nuestro alrededor están sufriendo o están dolidos. Y este curso es un curso eh, paulatino donde vamos construyendo eh, las bases para poder eh, hacer la práctica para poder extendernos hacia otros y para ir eh, profundizando eh, una sabiduría eh, que quizás no supimos que tuvimos, pero al dar contacto con nuestras capacidades a través de Tonglen vamos descubriendo que, que, que sí las tenemos y ahora sabemos cómo usarlas. Y la, la, el curso tiene una buena cantidad de meditaciones guiadas eh, dirigiendo Tonglen hacia uno mismo, eh, hacia otros, incluso hasta, hasta el planeta. Y espero que sea de beneficio y, y nos vemos en el curso.